El jueves 13 eh, hay un paro, que ese paro, digamos, que se llama la burocracia, el TEP, justamente fue arrancado de las bases de las escuelas, eh, porque hay claramente una situación, digamos, social y económica que se agrava y los trabajadores de la educación, digamos, no, no estamos exentos de toda esa situación. Además, las jornadas de miles que hicimos, ¿no? Con... Exactamente, esto la continuidad, justamente, a toda esa organización y movilización que venimos organizando desde, desde Capital, ¿no? Eh, para esto estamos convocando ese mismo día, el jueves 13 a las 8 de la mañana eh, a reivindicar nuestros métodos, digamos, sindicales, eh, por eso convocamos a las 8 de la mañana a la asamblea y a las 10 de la mañana marchamos hacia el monumento y luego a la legislatura. Porque, digamos, paramos, movilizamos, pero entendemos que acá las, las, las resoluciones no las toma una persona, un dirigente, sino que son las bases. Así es, eh, por eso eh, es muy importante la participación de todos y todas de que cada escuela organizadas con su bandera a participar primero en eh, nuestro método democrático, lo vuelvo a repetir, las asambleas donde definiremos ahí el pliego de capital, uh -huh. discutiremos salario, eh, vamos por el IPC mensual Eso ya y está claramente, votado, ¿no? Exactamente, y claramente también la defensa de que el salario no es ganancia y además eh, del punto salarial, el IPC, el salario no es ganancia, que es un punto muy importante también, hay una cantidad de reclamos que tienen que ver con los cargos y la situación de nivel inicial y primario. Así es, digamos además de toda esta situación económica y social, eh, en las escuelas estamos flexibilizadas, flexibilizados, porque somos multifunción, sí así que en primaria estamos reclamando la pareja pedagógica, preceptoras por ciclo, que justamente la asamblea va a ser quien defina todas estas demandas y reclamos que tenemos de cada nivel. Uh -huh. Como la preceptora exclusiva de, eh, de ¿Y vivir y iniciar los equipos interdisciplinarios en cada escuela para claramente afrontar todas estas situaciones, digamos, de violencia que se cuelan en nuestras escuelas. Uh -huh. Que estamos planteando que no las vamos a aceptar. Es... ...que la escuela no las va a resolver... ...porque son problemas de la sociedad... ...pero que es distinto si, si tenemos más maestras... ...más compañeros en las escuelas para abordarlo. Claramente, acá el gobierno provincial del MPN... ...tiene que poner presupuesto a las escuelas... ...ahí tiene que destinar toda la plata... ...que se están llevando de vaca muerta. Una gran agenda de lucha... ...en el marco de que venimos de un gran triunfo... ...saludamos la lucha del SUTNA... ...de los compañeros neumáticos... ...y convocamos entonces, si nos repetís Laura... ...toda la agenda para... para Bien. La... Bueno, recordamos... ...mañana paramos masivamente y estamos convocando a las 8 de la mañana para comenzar la asamblea en la PED 8 y luego a marchar. También hoy a las 17 horas estamos llamando a concentrar en el Fortín cipoletti en apoyo eh, al pueblo mapuche. ¿Y el, y el viernes 14 tenemos reunión con los equipos directivos y las secretarías eh, justamente para enfrentar todo este ajuste que es digamos eh, que va